Hola a todos, y bienvenidos al canal bienvenidos a World Thunder. Esta vez nueva bueno, partida en dominación para el de 38 en Corea. Vamos a seguir, seguimos con los tanques rusos con un BR de 5.7. Estoy fuleando bueno, en, en la investigación del 2-2-S-3M y me interesa bastante avanzar. De acá avanzamos, arrancamos de este 30 con dicho pues salimos con un br de 5.7 sí, sí lo he dicho, vale perfecto pues nada, allá vamos directos hacia la zona C, a toda pastilla, como a mí me gusta cuando salimos justo desde aquí venga, cogemos rápidamente este camino, Llevamos a toda pastilla y vamos a intentar hacer el camino lo más recto posible es la manera más rápida que yo recomiendo de llegar a hacer venga, por aquí apenas tocamos las rocas salimos, no perdemos velocidad, bien, perfecto 40, 38 venga y por aquí vamos, venga arranca venga, venga, te no mucho, venga, te va, a otros es mucho ya estamos casi aquí ojo con ese alto siempre hay algún que otro enemigo que suele colocarse por ahí Puedes entrar lo loco en C Y encontrarte con una sorpresa O... Bueno, hay un disparo ¿Qué es eso? ¿Por dónde, por dónde? Corre? A ver, a ver, a ver Ahí está Míralo Ese es el tío Ahí está Pues... Tanque medio Parece que no hay nadie más Venga Nos metemos aquí abajo en el agujero Nos pegamos a la roja Por si aparece alguien y alguien había ahí, porque lo acaban de destrozar bueno, perfecto, yo me cubro aquí si aparece algún propio, pues aquí lo esperamos tenemos artillería y en cuanto tomemos C, nos vamos a quitar rápidamente de aquí venga, un compañero por ahí enfrente, eso es buena señal, ese río... venga, zona capturada este río, ese sitio, muchas veces ha sido el lugar por donde menos Menos me he esperado que me aparecieran y lógicamente me han <risa> Venga, tanque. Bueno, lo tengo aquí. Venga, ahí le están zurrando. Tanque pesado. ¿Quién es, ¿Quién es? Ahí está la marca. Venga, listo, liquidado. Un Tiger. Muy bien. Perfecto. ¿Quién es ese bravo compañero? Puso también Ah, mira, ahí está, ese 122P Pues le han zurrado bien a ese Tiger Bueno, por ahí no se ve nada Así que vamos a ir avanzando Pero no vamos a avanzar Estamos por aquí del No vamos a ser tan estúpidos de coger por el medio de la carretera Vamos a avanzar por aquí ¿Por donde va mi compañero? Venga, vamos Ve cogiendo carrerilla de 34 muy buena cobertura compañeros yo subo tú me cubre bueno, ese disparo a dónde ha ido por ahí ahí se ve ahí se ve alguien alguien ha volado uno más por aquí bueno, parece que no no bueno, es muy lejos Para cubrirte lo siento nos vamos hacia el respawn, venga, ahí está, estupendo, mi compañero me acompaña el cazacarros muy bien, a ver, venga, un panther que se parece que fue el que anteriormente destruyeron puede ser, venga, no nos encontramos nada ojo, por aquí puede de repente aparecer alguien y vamos a somar, vamos a sopar por aquí, a ver qué vemos por aquí nadie por aquí eso. Perfecto, eso parecía un Jack Panther. Eso ya cogía carrerilla. Sí, sí, un Jack Panther. Pues justo le ha dado en el sitio. No he podido ser más preciso. Perfecto. Bueno, estamos casi en el respawn. Compañero que dispara y. Ah, oh, perfecto. Ni lo había visto. Muy bien, compañero. Joder, estupendo. hoy me he echado un compañero de los buenos venga, entre los dos estamos aquí sembrando el pánico venga, a ver si aparece alguien más está la cosa tranquilita parece que venga, vamos a ver estamos tomando A B está muy reñida Está todo el fregado por ahí Cazacarros pues digo, Ese es mi compañero el que oigo sí pues Parece que se aleja Venga, artillería, por si acaso hay, la cubra? Las fuerzas enemigas han tomado una hay muchos carros ahí en B Dos pesados, un cazacarros Un carro medio Tomando A C es nuestra, esperemos que no aparezca nadie más y Mi compañero el cazacarros y el escudero pues se aleja se ve que quiere ir hacia B aliadas han tomado una Venga, esas marcas que están ahí a ver. he visto algo verse, pero bueno. desde aquí si no lo no tengo claro no voy a disparar y delatar mi posición así que por aquí me mantendré es una pena que no pueda ver a nadie por ahí a, a, a, asomar, a asomar el hocico. pues nada artillería, eso sí podemos ah. ¿qué es eso? hombre, compañía, tenemos compañía ¿esto qué es? un cazacarros se para Yo creo que me ha visto Venga, viene para acá A ver, a ver, a ver Pues sí Venga, vamos a ver qué hace Se para Sí Me ha visto, quizás Quizás piense que yo a él, ¿no? Venga, vamos avanzando poco a poco Ahí está Va, la depresión Venga, una marca Ah, si no... Lo de frente, poco le puedo hacer yo con este Venga, hay que pillarlo de lateral Venga, vamos Vamos a hacernos los tontos A ver, yo sé que él me ha visto Venga, vamos a ver si el tío me rodea A ver, a ver, a ver Ah, por ahí viene, perfecto Venga él Sigue, venga Pues aquí te espero, venga, asómate Ahí, perfecto venga nos largamos de aquí vaya demasiado tarde ¿Qué me ha disparado a ver a ver a ver por ahí no por ahí ahí está ahí está eso es a ver ven la oruga venga apagamos fuego va me tiene a su merced yo apenas le veo solamente la oruga ahí un Tiger E. Pues puede ser posiblemente que fuera el amiguete. Este que acaba de matar. No me extrañaría nada. Venga, vamos a salir con el S122P. El mismo que el que lleva a mi compañero. Que puede ser que sea ese que está ahí en medio del río. Venga, ese Tiger H1 iba para C. Ahí no hay nadie. Evidentemente, hay que defender el punto C. Tiger H1 Muy bien Venga, pues ya con este cazacarros Vamos a intentar Cuidado el avión, aviación Vamos a intentar a ver si desde aquí Le podemos Le podemos ver Venga, esto tiene una buena penetración de blindaje Venga, por aquí, vamos a ver Hombre, ahí está. Venga, 600. Crítico, perfecto. Ahí está el amiguete. Venga, una marca. Venga, otra vez se me ha ido la mira. Venga, un poco más abajo, 400. Venga, a ver, a ver, a ver. No, he fallado. ¿O está muerto? No, no, no está muerto. Ah, ahí se mueve. Venga, otra marca. Ole, mi compañero, estupendo Muy bien, estupendo Esto ya está casi terminado A ver, desde ahí arriba Este que está muerto, cuánto está? Telémetro. Vamos a ver si antes me pasé Sí, 600 Y este, justo el Tiger más abajo A ver 550, el mejor cuadro Bueno, fallé un poco a ojímetro Pero bueno, hemos ganado misión cumplida en paralelo 38 Vamos a ver que nos depara Quinto en el equipo 20.329 Ah, un trofeillo, venga, vamos a ver Venga, vamos, venga, venga Espera, ¡Ah! 10.000 Podría haber sido 40.000, aquí, aquí, aquí Nada, bueno, no nos podemos quejar. 10.000 más 20.000 Objetivos torrestres destruidos 2, una zona capturada, 86% de actividad, perfecto y seguimos avanzando en la investigación, muy muy bien, perfecto, bueno espero que os haya gustado la partida y para el 38 es uno de los escenarios que más me gustan, y abajo en la caja de descripción os dejo el enlace en Discord, Escuadrón, Ibis y enlace en Twitch de nuestro compañero de esto ha sido todo en paralelo 38 y nos vemos en un próximo